Esto se llama El Corralero y es de Sergio Sobal Está muy malo el corralero ya en el poterero Ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debe su mal aliviar. ¿Cómo pretende que yo, que lo no crié de potrillo, clave en su? Pelo? Cuchillo, porque el patrón lo ordenó. déjelo no más bastar. No rechace mi consejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. El estero del bajo, tan ¿cómo? Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. Clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. Déjelo no más bastar, no rechacé mi consejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. no se muera de viejo Oh, oh, oh, oh.